Con Yantan, a TV, no con Hannah que Richard y un Bato Angulo, no Yurabu, parte del cuerpo. Vistióla, Mapu, Bu, Betonco, rekin bemana Kirby, Kui, terzo Merkin. Me creo en la paz. Me torti Tal. Tal me Tal. Tal Me acuerdo más.